Buenos días chicos, no hay nada, ¿no? Ahí voy a ponerme a ah, mirar, se ve ahí la, la chimenea de la casa. A ver, ahora sí Buenos días, estamos al lunes Y hoy empieza un nuevo vlog de una semana conmigo eh, Ahora mismo estamos yendo al autobús Y, y hoy hace fresquito, ya hace menos 20 grados Por ahora un día más frío que habido. Está bastante de noche, o sea, ya... ¡A ah, mirar, Se ve ahí la luna. Que está hoy luna nueva. Ahora dentro de poco. Y bueno, a mirar. Eh, bueno, estaba un poquito triste. El otro día tuvimos un accidente. Bueno, mi madre cuando estaba volviendo al trabajo. Y aquí os enseño. Bueno, aquí está el coche. Pero no os voy a enseñar mucho porque... Porque bueno, pues no, no se ve tampoco. Vamos al autobús rapidito, que ya. Que ya se va así nosotros, venga. Ya estamos en casa, así que ahora.. Eh... Ahora no sé qué vamos a hacer. Pero bueno. Que ya estamos en casa. Mirad qué bonitos están los árboles. Me encanta. Ay, las luces se ven aquí raras, a ver. Ay, siguen viendo, está así raras, que estoy editando un vídeo súper chulo de cuando estuvimos, bueno, hace unos días antes de ayer que estuvimos en el Santa Claus Village, o sea por favor, si no lo habéis visto, ir a verlo porque es que estoy flipando, está súper chulo, es que eh, esta navidad va a ser súper chula porque, bueno, no os he contado en esta semana se supone que iba a venir eh, mi abuela pero le cancelaron el vuelo porque está habiendo eh, huelga en Finair. Entonces, si, ten si tenéis pensado venir a Laponia, por favor. Eh, revisad los vuelos. Porque están cancelando muchísimos vuelos de Finair. Así que revisarlos para que no lleveis luego una sorpresita. Total, que le cancelaron el vuelo. Ah, así que han comprado otro para el viernes. Que yo me pensaba que ya pues no iban a venir. Pero mira, mejor si vienen. Aunque sean un par de días. Así que mira, qué bien. Mmm. Que lo que estábamos hablando. Ir a ver el vídeo, está súper chulo. Lo estoy editando y es que estoy flipando de lo chulo que está este vídeo. Es que es, que es muy navideño, tío. Es que es que, es que es que es que es que es que está muy chulo, eh. Ir a verlo, os lo recomiendo mucho. Sí, ir a verlo. Total, que esta Navidad va a haber muchos vídeos como este Así navideños. Mm, he empezado a subirlos ya porque tengo tantos planeados que mm, si no, no me va a dar tiempo a subirlos todos. Así que bueno, que esta Navidad va a haber muchísimos vídeos navideños. De hecho, esta semana creo que voy a grabar uno eh, que no os voy a contar todavía. Mm, total, si cuando estéis viendo ese ya, ya habrán salido un par de vídeos ya más, pero que, que no estoy seguro en qué, en qué orden van a ir, porque bueno, pues eso se planea sobre la marcha. Pero bueno, eso. <risa> Ahora chicos, aquí vamos un día más en el autobús Que sabe pues ver, voy yo solo porque las niñas todavía no han salido Y se, ven las estrellas. Ay, se ve las espejas, sabe Cuando no se las espejas Entonces dejo que se me la mano Mira chicos, hoy es el cumple de papá, así que estamos preparando una tarta eh, Para ver que vuelva a trabajar Entonces hemos puesto una base de bizcocho comprado Una lo hemos humedecido con spray Hemos puesto mermelada de fresa y ahora hemos batido nada y se lo estamos poniendo así Ahora con... sí. ponemos una base y... Bueno pues eso, ahora seguimos contando Aquí ahora vamos a seguir humedeciendo más el bizcocho ¿Ahora con qué? Con spray, ¿no? Pues... Un poco de agüita Aguita no, no, aguita no más. a ver, leche Sí, con leche no ¿O con fumo. lo vamos a humedecer y mmm, le ponemos mermelada no nutella esta vez tenemos aquí nutella con eso, eso es muy dulce ¿no? no. bueno um, yeah. muy bien la nutella ah nos enseñé que hemos hecho un calendario de adviento en forma de árbol aquí en la cocina Mira a ver si lo humedecemos con Así. Y mientras yo estoy estudiando para un examen de mañana de cocina sobre la cocina de Finlandia, ya, así ya, ahora, un a ver, a ver qué bueno. Habría que remover un poco la Nutella para que esté A ver, vamos a hacer una cosa A ver, hemos intentado remover la Nutella Para que se quede más blandita, pero no lo hemos conseguido Así que vamos a meter un vaso de Nutella En el micro Se queda muy pronto la Nutella Sí, pero hay que tener... Por eso hay que tener cuidado ahora que la metemos en el micro ¿No será que se me va a el mantel Lo mejor Mira, ahora sí, esto lo hemos puesto Ya la Nutella y la nata y ahora le voy a poner el merengue este. A ver cómo intenta Voy a intentar ponerlo en el centro. Lo voy a cortar. Bueno chicos, ahora hemos preparado aquí una cena de sushi con vela, sushi y todo. Aquí está Luna que está escuchando música. Lo escuché de fondo. qué bueno. Eh, buenos días chicos, mirad, estamos aquí en Prisma. En el... Ay, ¿qué me llama? Aquí estamos en el super... Um... Haciendo una compra semanal y os cuento. Este fin de semana van a venir visitas de España y. Mmm, no van a traer una maleta llena de cosas de España. <ríe> y nosotros ahora estamos haciendo, pues, una compra de cosas de Finlandia para llevar que se lleven a España. Uy, qué monos, Mirad, Qué monado todo. Y esto chupero. Vale, que tenemos, teníamos un poco de prisa. Que me quería comprar hoy los calendarios de ambiente y quiero grabar un vídeo para YouTube de. Todas las opciones de calendarios de aviento que hay aquí en Finlandia Pero no nos da tiempo porque tenemos muchísima prisa Así que el... Ay, el granos los tengo aquí me molesta muchísimo Así que el domingo, creo Que ya vendremos aquí a comprar Tranquilamente los calendarios ¿Cómo los llamamos? Felipe y Pepe ay, Luna está aquí, Luna saluda A ver, chicos, buenos días. Estamos a jueves y. Mmm, a ver, quitar. Eh, estamos a jueves y voy a desayunar. Que mirad que ayer compramos. Ay, que se me cae. Ayer compramos estos sobrecitos de avena. Que son. Es avena. Eh, con sabor, bueno, en este caso de manzaneca y canela. Ya se ha dejado la nevera abierta. Y. Mmm, se prepara el microondas Yo puedo enseñar Porque esto es muy típico de Finlandia Os puedo enseñar, a ver Cogemos el... Ay, cogemos el sobrecito Ahora Un buen quesito O algo por favor Aquí tengo un plato ¿no? Echamos El sobre entero que está bien normal y todo pero le vamos a añadir un vaso de leche así y con una cuchara lo remenamos ¿Reminamos? Ahora lo metemos al micro Dice que hay que hacerlo en una olla Un minuto Pero supongo que en micro Ahora lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver Hasta que tenga pinta de estar listo Vale, ahora Nos ha quedado así la avena Como una avena normal, pero está calentita Y tiene sabor a manzana y canela Yo le voy a añadir más canela porque yo soy fan de la canela ¿Vale? Ahora sí, ahora que ya tiene más canela Ahora sí está bueno A Luna no le gusta nada la canela y la avena. Y ahora sí, como todos los jueves Y bueno, todos los días de la semana prácticamente Vamos a coger el autobús Que bueno, para... creo que nunca he explicado esto Que donde nosotros vivimos Pues la parada de autobús más cercana está Como a 300 metros Así que tenemos que echar una caminadita Por las mañanas hasta llegar aquí Ahora que hace menos 5 grados Que han bajado temperatura No pasa nada Porque eh, realmente parece mucho Pero si te abrigas bien y eso No se nota Lo malo es cuando hace menos 25 grados Menos 30 Que ahí sí ya, ya está un poquito peor Mira, aquí estamos Y realmente no se ve nada tampoco Mira, ahí hay una casa Que están ahí las lucecitas y ya está. mira chicos, ya estamos en casa. Está nevando un poco. Está bien, qué nieve. Ahora que vienen las visitas, pues que haya que esté todo nevado. Ha hecho un poco de viento y se ha caído un poco la nieve de los árboles. Ah, así que hoy no está todo tan bonito, pero sí están todo precios. O sea, mirad esto. Qué guay. Y por cierto, han sacado nuestro coche ya del, del agujero Mira lo destrozado que está Ay, poder, por Dios Para casa A ver, algo que tengo un hambre Ay, como le tengo Mira, chicos, estoy en la cocina haciendo Bueno, estoy Limpiando tarritos de velas Porque voy a hacer velas eh... Ya sabéis que yo, pues tengo mi kit de hacer velas Y bueno, pues se me han acabado Así que estoy limpiando los tarros de las velas Antiguas Para poner ahí la cera nueva Entonces hay que dejar aquí los tarritos Ah, mira ya se están Ya casi están listos Vale chicos, ahora estoy derritiendo aquí El cacho de cera Tengo aquí todos los tarros, que como veis son muchísimos Y mmm, vamos a ver Le voy a, le voy a echar esto los que viene ya preparado que vuela navidad, lo pone ahí en finlandés, Joulu, que bueno, en español es navidad. Hombre, chicos, por fin, por fin, por fin, viernes. Eh, tengo un poco de tos, esperemos que no me ponga malo, por favor, que vaya la viene visita, por favor, no me vaya a poner yo malo ahora. Eh, que estamos aquí en, en el escritorio, qué sorpresa, otra vez en el escritorio, Nicolás en el escritorio, qué sorpresa. Estoy... Esta vez no estamos haciendo deberes Esta vez es algo divertido Estamos editando el blog de la semana pasada Que bueno, aunque estemos a viernes Ya es bastante tarde para subir el blog Pero mira Es que hemos tenido más cosas que editar Bueno Y me he dado cuenta Que he perdido mi ojo de tigre Estaba editando la parte que os enseñaba Los cristales que tengo en el escritorio siempre Y me he dado cuenta de que me falta mi ojo de tigre. No sé dónde estará. Yo creo que se me va a quedar en el bolsillo de alguna camisa o algo. pero esperé. Porque mirar ahí falta el ojo de tigre. ¿eh? Lo he cambiado por Jasper rojo que, que bueno, sirve también. Pero es que mirar todas las camisas que tengo. No me voy a poner ahora a revisar bolsillo por bolsillo. Así que ya cuando lo encuentre lo encontraré. Bueno chicos, buenos días, estamos a sábado y estamos patinando sobre un lago por primera vez Mira que han venido las visitas que os dije Desde España Estados Unidos de todo el mundo ha venido a visitar Y mira estamos patinando aquí Y ahora os cuento un poquito más de todo lo que ha pasado esta mañana y eso Porque mira, mirad qué guay Estamos cumpliendo un sueño más Patinando sobre hielo Sobre un lago Mirad chicos, estamos ahora haciendo aquí galletas de Navidad sí. que hice la más el otro día cuando hice las velas. Y ahora le estamos haciendo.. Ah, hija qué Qué rico. Mirad chicos, ahora estamos. Hoy es domingo, ¿vale? Un paseíto por, por aquí. Sí, porque al lado de nuestra casa no es que haya muchos caminos. Así que tenemos que ir por aquí al lado de la carretera Qué guay ya, Ha estado nevando toda la noche Y ahora está todo así muy nevadito Ya por fin está la nieve que ya se queda todo el invierno Hoy vamos a ir a un mercadillo navideño Pero al final no se pudo Así que paseito por aquí que tampoco está tan mal ¿eh? Mira que bonito está el paisaje Mirad, chicos, el sitio tan chulo al que hemos llegado. Y me encanta esa casa que hay ahí. Mirad qué bonita es. Mirad, chicos, hemos llegado a casa y ahora por el río están cruzando y unos renos. No lo vais a ver. Se ven muy pequeños ahí. Ahí se ve borroso. A ver. Ahora mejor. Ay, oh, las visitas ya salido <ríe> otra vez. Es que han estado muy poco tiempo, porque les cancelaron el vuelo y han cogido el vuelo, pues, que tenían ya de vuelta. Se van a quedar antes una, unos 10 días o así, pero al final se han quedado nada más que dos días porque cancelaron el vuelo. Y espero, no pasa nada, si en un mes lo vamos a volver a ver. Y... Um, hoy es domingo, mañana es lunes, o sea, mañana ha otro vlog diferente. <coughs> um, la semana que viene va a ser una semana súper chula, o oh, vaya, espero que sea súper chula, porque empieza diciembre, y siempre empieza diciembre es que empiezan los calendarios de adviento. Yo me lo quería comprar esta semana, pero no hubo ocasión, así que para la semana que viene no os preocupéis.